Estoy muy aquejado y es que nos chorearon. estoy re caliente, Claudio. No, Ahora sí lo dijo y... como se debía. Por... Por ahí dijeron que esto era un homenaje. Homenaje a las zarlipe no, no, no, no, sí. no me están Pero choreando, están choreando. Le voy a pedir a Belloni que ya vaya tirando algo del material. Sí, porque sí, estoy sí. re caliente. No, Vamos a hablar de una, una teoría. teoría. Como pues ya sabemos... Se puede viajar en el tiempo. No, Pero no ya ya el tiempo. sabemos! ¡Nadie sabe! Se puede el no, no, el es que ah, hay una ah, teoría ah. de la relatividad explicada por sí. Einstein que, es que dice sí. que se puede eh, viajar hacia ah, el futuro, porque la masa y la energía son positivas. Hace mucho tiempo se habla sobre sí. la, posibilidad la posibilidad de viajes en el tiempo. ¡Existe! ¡Y existe! ¡Y hay! lo hay! ¡Eso es lo más importante! Porque yo no voy a superar acá y decir, sí, existe lo que hace sí. el tiempo y ya está. ¿Cuántas te llevó la investigación en el tiempo? ¿Cuántas te llevó su no, no, no, no, no, no, no, no, porque claro. ¿Este por nos chorearon, nos chorearon, esto es del no año por 2018, la cara, lo se lo queó igual, no. habla igual, nos chorearon por la cara, además del mismo look, tenemos algunas placas comparativas, sí, sí, ah, sí. No, no, no, no, no, exactamente igual, pase una, pase una filmina más, por favor, de Johnny, sí. este, y, muestre, sí, qué y muéstrenos el look que usa este muchacho. Le falta el pelo No, no, lo mismo. No, no, no, pero es Las gafas el pero, el ¿De el Una el peluca chester, con y Con el cuello levantado ¿Por qué ¿Por no, no lo patentó como pico? Tenemos otra imagen Fíjese, en esta aparece usted Y la conductora sí. lo, lo emula a usted también No, me está robando a mí también Estoy adelante que hace acercarse a la cámara Y que yo quedara atrás Así como claro. eh, portando la, la verdad Esperando la verdad Nos han copiado eso también Y presenta un informe que nosotros ya habíamos presentado Bah, le faltó no, la gráfica viajeros, de una ya. Los viajeros en el tiempo. Estoy re caliente. Le falta el VHS nada más para hacer igual claro. la, la claro. nuestra. No, por no, favor, no, falta no. que se le rompan cosas en el estudio nada más. Esto es <risa> no, una no, cosa no. No. Bueno, le mandamos un abrazo grande por habernos tomado en cuenta. Gracias. La próxima vez que la bueno, gracias. Lo voy a Muy tomar bien. como un homenaje igualmente. Así que muchísimas Totalmente. gracias. A la gente que mira esta columna, si la, la columna de esta semana les gustó, y eh, no llegaron a verla O la quieren recomendar Míralla en Tele9 La semana que viene <risa> Que va a estar de <risa> vuelta ¿Se ¿eh? ve? Seguramente Estuvo Van a, a ir no, haciendo no, no. el nene indulto Esas cosas Seguramente van a hacer Lo mismo frente, Muy bien. bien Hermosa repetición Con cabeza una remake La que hacen ellos de de cuero. Tal cual